Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Estuvo recibado, recontra, recontra, recibado, pero solo hey, el rugo con nada, mi hey, no. hermano, jamás. Pero sin ¡Vamos! la realidad Porque el guacho no es vanidad Lo que tiene dentro de la mente es muy perdida Este guacho rima muy común Saltan, saltan la puta que los parió Por más que yo lo copie nadie salta como yo ¡Oh! Así que vos vení, que yo voy a seguir acá Estoy buscando ese mambo, creo que me estoy encontrando Yo creo que ahora soy el Rambo Bienvenido, Argentina, la tierra del tango Mira, guacho, lo que te hicimos con Don Michael oh, oh, oh. ¿A dónde estamos, eh? ah, ah, Peleamos, siempre se llega Sí, yo me siento bueno Porque soy Zeus, el creador del trueno de a ti.